Para continuar con la investigación de Respiramos con Madrid, nos parecía interesante generar esos espacios de reflexión desde distintos puntos de vista. ¿no? Uno de ellos era eh, la investigación desde, desde la práctica artística. Yo me pongo en, en contacto con el Instituto de Estudios Postnaturales y les propongo esta idea de colaboración para problematizar y pensar el aire desde otro punto de vista y como un recurso común. ¿no? Formo parte del Instituto de Estudios Postnaturales que es una plataforma de pensamiento y creación eh, artística donde problematizar y explorar el, la postnaturaleza como eh, elemento de pensamiento para la creación contemporánea. Durante nuestra en eh, investigación lo que estamos intentando hacer es eh, crear del atardecer un lugar eh, donde lo desromanticemos y en lugar de ir a ver un atardecer para eh, tener un encuentro romántico con tu pareja, por ejemplo, el atardecer será un lugar donde podamos hablar de toxicidad y, eh, pues su, y su implicación eh, en la sociedad o en el contexto político. ¿no? Aprovechamos la localización de Mediela Prado para um, visitar los museos de su alrededor y e ir por ejemplo al Museo del Prado donde encontramos tres cuadros donde el cielo de Madrid eh, creemos que tenía como una gran importancia pero solo como contenedor de una escena en donde eh, pues, o, o, otras cosas sucedían y, y el cielo eh, no tenía Voz, digamos. Hemos escogido tres puntos geográficos para medir lo, la contaminación con los oxógonos que ya veníamos usando previamente en el proyecto y estos datos de la, de la contaminación eh, los introducimos en un programa que está basado en Processing. Eh, este programa genera una nueva imagen de ese atardecer a través del código utilizando los datos de estas mediciones y modificando los colores que hemos elegido de sus cuadros característicos que se pintaron en esos lugares eh, en esos lugares geográficos elegidos. ¿no? Utilizando datos de contaminación que en Madrid son particularmente malos, dañinos o, o, o, o muy nocivos eh, los contrastamos con esas imágenes idealizadas del cielo que ha tenido Madrid durante tantos años. Después de, de esta colaboración más científica, proponemos utilizar la pantalla de, de Media Lab Prado para representar esos atardeceres y crear unos atardeceres digitales. Intentamos desmitificar eh, el aire de Madrid, ¿no? esos atardeceres a través de, a través de las mediciones, y con estos cuadros, estos tres cuadros del siglo XVIII en los que tomamos esos colores que se transforman en, en una nueva imagen de un nuevo atardecer contemporáneo eh, cuyos, cuyos colores se transforman eh, a través de esos datos de la contaminación que hemos medido. Nos gustaría continuar el trabajo de investigación a lo largo de estos meses y también invitar a otros agentes, otros colectivos, artistas y científicos científicas eh, para pensar en común y, y poner en común eh, estas reflexiones eh, sobre el peso del aire.